Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta primera entrevista académica del curso Género, Diversidad y Ciudadanía, que la Universidad Abierta de Recoleta ha desarrollado en conjunto con la Dirección de Género y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile. Hoy día nos encontramos además con una destacadísima docente de la Universidad de Chile, a quien saludamos muy afectuosamente y le agradecemos, claro, su tiempo y su ánimo de compartir este saber a través de este curso de la Universidad Abierta de Recoleta. Eh, María Loreto Rebolledo, directora del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, es periodista, antropóloga, máster en Historia Andina, doctora en Historia por la Universidad de Barcelona y profesora, como he dicho, titular de la Universidad de Chile. Cofundadora, muy relevante, cofundadora del Programa y Centro de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Yo le agradezco muchísimo a, a María Loreto de este espacio que nos ha dado eh, seguramente en las múltiples actividades que tiene que desarrollar. Y te saludo con mucho afecto. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Eh, vamos a conversar entonces en esta etapa del curso donde estamos desarrollando la temática de transformaciones en las teorías de género, María Loreto, cómo ha sido precisamente el desarrollo de la perspectiva de género en Chile en el marco, claro, de regional latinoamericano y remontándonos probablemente hacia fines del siglo pasado y hasta el, hasta el momento actual. Uno podría preguntarse, por ejemplo, si ha habido algún reflejo en políticas públicas de lo que uno supone que ha significado este desarrollo, o al revés, en realidad, la resistencia a, este, a estas perspectivas de género eh, han generado prácticamente una inercia, eh, digo, una inmovilidad del Estado y de políticas públicas para atender esta temática. ¿Cuál es la, la situación, estimada María Loreto? Bueno, lo primero, eh, agradecer la, la invitación. Eh, y lo segundo, en relación a lo que se me plantea, eh, creo que es importante hacer una, una distinción. La perspectiva de género aparece después de lo que fue la perspectiva de la mujer o sea inicialmente lo que se plantea y esto tiene que ver con los estudios que se desarrollan respecto a mujer y posteriormente estudios de género inicialmente y a partir del desarrollo del movimiento feminista que en distintos momentos históricos empiezan los estudios de la mujer estoy hablando siglo XX, sin embargo eh, demandas de las mujeres respecto al derecho a la educación, respecto al derecho a voto, etcétera, ya venían desde comienzos de siglo. Sin embargo, por los años 70 en que el feminismo, final de los 60, comienzos de, de los 70, donde en el primer mundo el feminismo logra instalar un, eh, si, el, las demandas de las mujeres de manera mucho más fuerte, y eso deriva hacia los estudios de género, perdón, de, la, de mujer en la universidad. Estos estudios de mujer planteaban, no es cierto, que había una discriminación respecto a las mujeres que era universal, eh, que no había, que, que a lo largo del, del tiempo las mujeres siempre habían estado subordinadas a los hombres sin que se les reconocieran sus derechos. Y el énfasis estaba puesto en la mujer. Eh, a partir de esa, de esa demanda, posteriormente empieza a haber ciertas críticas, desde primero eh, en Estados Unidos de, desde dos vertientes: por un lado, desde las mujeres negras. Plantean, bueno, acá estamos hablando de mujer como si hubiera un, un, una mujer, una esencia de mujer. Sin embargo, acá hay situaciones que son distintas según la clase social, según la etnia, según la raza, según la edad. O sea, si bien podemos hablar de que hay una discriminación hacia las mujeres como conjunto, también se particulariza y se especifica en relación a a esta que posteriormente se llamó interseccionalidad, pero inicialmente venía partió como una crítica de las mujeres negras y también de las mujeres chicanas, que no se sentían representadas por este, por este feminismo que aparecía como de mujeres blancas, de clase media, más profesionales e intelectuales. Eh, frente a eso aparece, a esa crítica que se hace a los estudios de género, a los estudios de mujer aparecen los estudios de género, y los estudios de género efectivamente enfatizan en estas especificidades. Es decir, no hay una mujer universal, hay mujeres en plural, ¿no es cierto? Y eso mismo se refleja también en América Latina. A partir de los años 90, con mucha fuerza, en México, en Perú, en Colombia, en Chile, bueno, eh, se desarrollan los estudios de, de género eh, muy motivados por lo que había sido la movilización de las feministas y de los movimientos de mujeres en los años 80. En el caso de Chile, el movimiento de, de mujeres de los años 80, reivindicó desde los derechos humanos, pero también reivindicó en relación a temas económicos, había un movimiento feminista, múltiples organizaciones de mujeres, muchas de ellas vinculadas a temas económicos, los comprando vendiendo juntos, las ollas comunes, pero en los cuales se veía que eran las mujeres, no solo las que las llevaban adelante, sino que eh, se asumía que había una situación que no era eh, positiva en relación a las mujeres respecto a los hombres. Entonces, eh, a partir de eso, nos encontramos que, gracias a ese movimiento, en los años 80, en los años 90, ya eh, se instala, cuando, cuando en la época transicional la democracia y fin de la dictadura, se instala, ¿no es cierto?, el Servicio Nacional de la Mujer, pero también muchas de las feministas o de las mujeres que habían participado en estas organizaciones derivan hacia las universidades y hacia otros ámbitos de acción. Algunas se van a trabajar en el estado de Cernam a implementar políticas públicas y otras estudio, desarrollar estudios y formación en temas de género en las universidades, que es el caso, el caso de la Universidad de Chile. Eh, la perspectiva de género, ¿qué posibilidades abre respecto a lo de la mujer? Primero que no solo pone a las mujeres en plural que remarca las especificidades y particularidades de la forma en la cual las mujeres son discriminadas, según su edad, según su clase social, etcétera, etcétera, lo que permite acotar mucho más cuáles son las demandas, teniendo claro que hay demandas que son generales a las mujeres porque son transversales al conjunto de ellas. Por otra parte, eh, que después podemos eh, especificar un poco más cuáles son esas demandas, porque muchas de ellas todavía siguen vigentes lamentablemente, o sea, no, no se ha conseguido, pese a, la, a que llevábamos 30 años ya de democracia, se ha avanzado en unas cuantas cosas, pero hay otras que siguen pendientes, y que es un poco lo que se, va, se, se, se sigue exigiendo ahora, ¿verdad? Eh, en relación a lo a los, a los estudios de género, entonces, empieza a aparecer esta idea de que después aparece el concepto de, con mucho más fuerza de interseccionalidad, de, de ir mostrando, digamos, todas estas variaciones que tienen el, el, las situaciones de las mujeres dependiendo de dónde se ubican dentro de la estructura social. Pero también esa postura y esa perspectiva de género abre la posibilidad de analizar la diversidad de maneras en que se puede ser mujer, ¿no es cierto?, u hombre, de acuerdo a las orientaciones sexuales. Y nos encontramos que a partir, ¿no es cierto?, de lo, si pudiéramos hacer un cronológicamente ubicar nos encontramos estudios de la mujer, estudios del, de género, y luego aparecen estudios queer y otros estudios que van planteando también que existe una diversidad dentro de la manera del de vivir y el ser hombre o ser mujer. Y creo que eso es el gran aporte de la, de la perspectiva de género ha sido justamente esa, más en realidad es como la, la latinoamericana, donde estamos cruzados por situaciones donde la clase social marca profundamente a las sociedades, como en el caso de la sociedad chilena, donde no es lo mismo ser una mujer de clase alta o clase media o profesional que una mujer que está en una situación más deprivada, o por otra parte, <coughs> en, el caso de la, el, en el caso de las mujeres que tienen una etnia eh, de, de, de, re, que responde a pueblos originarios, han vivido una subordinación completamente distinta, donde a, además de, la, de, de las discriminaciones y las subordinaciones de género, se incluyen también estas eh, estos temas étnicos, la discriminación étnica, ¿no es cierto?, si lo pensamos en el caso de las mujeres mapuches, es bastante evidente, en el, en el mapuche hay maras y otras, pero en el último tiempo ha sido más visible en el caso de las mujeres mapuches, a partir de situaciones como lo que pasó, por ejemplo, con, ¿cómo se llama?, con mujeres, que la, la mujer que estuvo detenida, y la cual sufrió, ¿no es cierto?, fue violentada de una manera en que también son violentadas otras mujeres, pero en ese caso se exacerba, que es cuando los, le toca parir con los gendarmes presentes, gendarmes hombres presentes. O sea, el no respeto a los derechos de las mujeres en tanto a su privacidad, en ese caso se llevó a un extremo tremendo. O si lo miramos, por ejemplo, en el caso de las mujeres mapuche en el contexto de la pandemia, las que salían a vender sus su, su, su hortalizas en la feria de, de Temuco, que eran tremendamente maltratadas. Lo que no quiere decir que las otras que otras mujeres no sean maltratadas cuando se manifiestan en, en movilizaciones sociales, como no hemos visto, pero en este caso eran mujeres que estaban tratando de conseguir un ingreso para su familia. No sé si es suficiente con, lo, con eso. María si Loreto... Quieres... <risa> María Loreto, podríamos profundizar en lo que tú señalas, porque ya que estamos enfocados en un contexto de ciudadanía y específicamente en esta ciudadanía en, la, en cuya vivencia nos vamos a tener que hacer cargo de participar lo más presente y activo posible en la construcción de una nueva constitución. Eh, hay aquí, tú señalabas, eh, demandas insatisfechas, ¿no? y uh -huh. que seguramente son temas que vamos a tener que poner en la palestra eh, en esa constitución que esperamos que sea eh, eh, inclusiva, ¿no? De todos uh -huh. los que y las que vivimos en esta comunidad, etnias, diver, eh, diversidades sexuales, maneras de ser hombre, maneras de ser mujer, etc. ¿Cuáles son esas demandas centrales eh, a tu juicio? Eh, voy a las la que yo creo que son las más importantes no, les, el, no van a ir en orden de prioridad pero hay vale. cosas que son transversales ¿no es cierto? por un lado el tema de lo si lo pensamos desde lo político y desde la posibilidad de tomar decisiones, el tema de la paridad parece central paridad no solo en términos de tener una representación para votar en un plebiscito para definir una constitución, sino paridad que también tendría que estar y debería evidenciarse en otros poderes del Estado, poder legislativo, en el poder judicial, Tribunal Constitucional en distintos ámbitos en los cuales se toman decisiones que afectan al conjunto de la sociedad. Y si consideramos que las mujeres somos el 50%, obviamente tendríamos que tener una representación paritaria ahí. O sea, creo que ese es un Exacto. Creo que ese es un tema que es muy central otro tema que es tremendamente importante tiene que ver con eh, la igualdad salarial, garantizar la igualdad salarial. Acá se dice que somos iguales hombres y mujeres, podemos tener las mismas profesiones, las mismas la misma profesiones, la misma, la, la misma experticia técnica, sin embargo, las mujeres ganamos menos que los hombres, teniendo la misma preparación y ejerciendo las mismas funciones. Y eso por más que eso, se eh, dice. María Loreto, lo de la igualdad salarial es una cuestión súper eh, radical, ¿no? Porque, porque hay como una cultura muy sí. acendrada de que la mujer, eh, por naturaleza, frente a un mismo cargo, le ofrecen incluso un espacio de sueldo, de remuneración inferior a la de un hombre de ese cargo. Entonces... ¿Cómo ves tú ahí? Yo creo, ativo, que aquí es necesario legislar incluso en el detalle, porque, porque si tú no legislas para solucionar esta demanda claramente hoy día no cumplida, eh, no hay cómo hacerlo, porque la experiencia que uno tiene incluso es de que si yo postulo a un cargo y postulo a una mujer, es muy probable que las ofertas laborales sean distintas desde el origen. Entonces, y como eso se mantiene en privado, no hay como eh, ejercer la, el derecho a esta igualdad salarial. ¿Cómo lo ves tú en términos sí. de complejidad sí. y de eventual solución, claro? No, sin duda es complejo. O sea, por un lado, tenemos que en general las mujeres se ubican en determinados trabajos, trabajos que se los define como feminizados, ¿no es cierto? Ajá. En los cuales, eh, al ser feminizados, cargan con todos los estereotipos y las discriminaciones que cargan las mujeres entonces ejemplo eh, si vemos dónde se ubican más mujeres en, en el sector eh, salud en la muchas de ellas son profesoras eh, uh -huh. cosas que están muy asociadas además a los roles femeninos ¿sí? que es enseñar a otros cuidar a otros y eso uh -huh. está desvalorizado a nivel de mercado. Esa es una primera cosa. Pero por otro Perfect. lado, también tenemos con que las mujeres no pueden acceder a cargos más altos, y eso también te marca una diferencia. Sin embargo, haciendo la misma función que un hombre, nos encontramos, y teniendo la misma experticia, nos encontramos que igual hay brechas salariales, que de nuevo se explican por los estereotipos de género y por los imaginarios que hay respecto a lo que son las mujeres. Es decir, en muchos casos asume que el hombre es el principal proveedor y que el, el sueldo de la mujer será complementario. O sea, es un segundo sueldo que viene a ayudar a la familia. Sin embargo, cuando vemos los datos de jefatura de hogar femenina, nos encontramos que un, que un montón de hogares en este país, sobre el 40%, son jefaturados por mujeres, donde no hay un sueldo de un hombre. Por lo tanto, esa, bris, esa desigualdad salarial tiene consecuencias con las generaciones que vienen también, que son los hijos de esas mujeres. Y por supuesto que va a tener consecuencias en el rato en que esa mujer sea mayor y tenga que jubilar, porque como tuvo menos sueldo, por supuesto que su jubilación va a ser muy, muy inferior, más allá de que las jubilaciones son todas pésimas en este país, pero en ese caso específico también va a ocurrir que se provoca una, una brecha entre hombres y mujeres. Entonces es, es complejo el tema y lo que habría que hacer no basta con que quede en el papel, sino que hay que diseñar políticas que garanticen que eso va a ocurrir. Uh -huh. Entonces sí. estábamos, eh, María Loreto, con la paridad y la igualdad salarial. ¿Qué otras demandas estábamos eh, revisando como pendientes para considerar en este proceso constitucional? Sí, también el, creo que una cosa que es importante es el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados como un trabajo. O sea, sí. le, hasta ahora, muchas veces los sueldos del, del, del, del, del lo, de los trabajadores... No se considera, el, en ese salario, no se considera todo el trabajo que tiene que haber para que esa, ese trabajador o trabajadora pueda salir a trabajar. Que tiene que ver con preparación del invento, limpieza de la casa, una serie de otras cosas que permiten que uno esté dispuesto, disponible a las 8 de la mañana para trabajar una jornada de 8 horas. ¿Quién hace esa tarea? Invisiblemente, invisiblemente en términos económicos, ¿no es cierto? Es... Porque okay. no se lo considera trabajo son las mujeres. ¿Quién cuida de los niños? ¿Quién cuida de los ancianos y de los enfermos? Son las mujeres. Si no hubiera mujeres, el Estado tendría que proveer de esos cuidados y garantizar, ¿no es cierto?, que las personas enfermas, que los niños o quien sea, tengan esos cuidados. Por lo tanto, me parece que el reconocimiento del trabajo doméstico de cuidado es una, un tema importantísimo también. Eh, insisto, no los, prioricé, no, no, no los prioricé creo que todos son igualmente importantes, sí. pero por supuesto que hay cosas que, so, que marcan mucho más otro tema el derecho a vivir una, una vida libre de violencia, cuando uno ve los niveles de violencia hacia las mujeres expresados en la cantidad de feminicidios, por un lado sí. pero por otro lado, los múltiples abusos y violencias que viven las mujeres y que en la pandemia se han hecho mucho más evidentes y mucho más fuertes Creo que es un tema que no basta con decir, y eh, firmar los tratados internacionales de, de no violencia contra las mujeres. Hay que garantizar que las mujeres efectivamente puedan ser cuidadas, protegidas y que puedan tener una vida donde no son violentadas ni en las calles, ni en sus casas, ni en los espacios educativos, ni en los espacios de trabajo. Porque las violencias además son múltiples. La más evidente, por supuesto, y la más tremenda es la, la muerte de una mujer por razones de género, pero también tenemos violencias de otro tipo, que tienen que ver con maltrato verbal, que tienen que ver con, eh, con formas de, de discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, el, es, es, ese es un punto que es importante también. Uh -huh. Otra de las demandas que creo que es necesario tener en cuenta y que acá algo se avanza, pero avanzamos dos pasos y retrocedemos uno, tiene que ver con los derechos a la salud sexual y reproductiva. Ajá. En relación a la... O sea, si pensamos, por ejemplo, ¿por qué dije lo de que avanzamos dos pasos y retrocedemos uno? En, en sí. relación, por ejemplo, al tema del aborto. O ah. sea, se reconoce tres formas de, de, ser, de... Tres razones, digamos, por las cuales una mujer podría abortar. Sin embargo, Ajá. cuando vemos que hay hospitales en los cuales no se dan las garantías para que una mujer que fue, fue violada, por ejemplo, pueda hacerse un aborto, eso sin duda también es una forma de violencia, pero también es el no reconocimiento de un derecho, de un derecho Así de esa es. mujer respecto a su propio cuerpo y a lo que quiere hacer y las decisiones que quiere tomar en relación a él. Entonces, es, creo que ahí hay un... Hay, hay un tema en el cual como sociedad tenemos que profundizar bastante más, porque eh, la, las visiones conservadoras, eh, la, por otro lado, las visiones religiosas, se han metido dentro de esta lógica que se supone que tiene que ver con el tema de derechos, ¿no es cierto? Tiene que ver con ciudadanía. Y eso no tendría por qué estar cruzado por temas religiosos y cosas así, sin embargo vemos que hay un peso tremendo en este tipo de cuestiones, o sea en relación claro. al mismo tema del aborto que yo planteaba, o sea, es clara eh. la postura tanto de la iglesia católica como de la como de la iglesia evangélica uh -huh. eh, y, no, y, y eso se evidencia por ejemplo en, en los hospitales o en los centros médicos que ellos tienen donde directamente esto no, no, no, nos acepta esa posibilidad entonces uh -huh. eh, Creo que ahí, ahí también hay un tema que toca, bueno, en cada una de estas cosas no solo toca, no basta con decir, sino que toca profundizar una, toca profundizar discusiones y empezar a buscar maneras por distintos lados desde de dónde abordarlo. Muchos de ellos tienen que ver también con el tema de la educación y la formación. O sea, mientras sigan existiendo los estereotipos de género, mientras se siga definiendo y entendiendo que hay roles diferenciados, y no viendo, invisibilizando lo que las mujeres hacen, por ejemplo, en relación al trabajo o a la capacidad que tienen de decidir sobre sus cuerpos y que son gente madura en términos de si yo tomo una decisión, la estoy tomando como una persona adulta que reflexioné, no en una cosa de locura. O sea, es cosa de pensar todas las cosas que se dijeron en algún rato cuando se discutía el aborto, ¿no? Era, no solo que las mujeres eran casi como niñas, sino también irresponsables, que todas iban a, a partir a abortar al día siguiente. Sí, sí. Incluso se habló, recuerdo, entre otros argumentos notables de la época, de la mujer como un envase, ¿no? No, se, no, se dijeron errores, efectivamente, la mujer un envase, tal cual, como si no fuera dueña de, de su cuerpo, de sus decisiones, fuera una cosa, ¿no es cierto? Que contiene a otra cosa. Mm. El, el problema en eso, María Loreto, no sé si estás de acuerdo, es que de pronto estas argumentaciones que a nosotros nos parecen claras, del absurdo más eh, retrógrado, eh, de pronto no son eh, adecuadamente sopesados por quienes escuchan estos argumentos. Me refiero a, la, a las personas, el, el, el sujeto, la, el hombre, la mujer común y corriente que está observando, escuchando una noticia y que escucha alguna, en este caso fue una parlamentaria si mal no recuerdo, que hace esta aseveración. Entonces... Eh, no hay, no hay eh, nadie, ni el periodista, ni quien comunica la información que eh, haga este análisis, ¿verdad? Que nosotros estamos haciendo y que otros en otros espacios también se hacen de, mire, ¿qué significa decir esto de la mujer? Significa que la mujer está siendo considerada tal o cual cosa. De pronto pasa, ¿no? Entonces, yo creo, como tú, que hay una, que hay una fortaleza ...que puede evitar esto en la medida en que podamos hacer también una educación, ¿no? Una educación no sexista, una educación que valore la cultura paritaria. ¿Cómo ves tú ese proceso también en Chile? O sea, Adelante. creo que algo... A partir del 2018 y del movimiento feminista, del, del, que fue básicamente estudiante en el 2018... ...pero donde se fueron sumando después otras mujeres... Algo se logró en las universidades en términos de, de, de incluir eh, estudios de género, incluir la perspectiva de género, incluir las lecturas de, de autoras femeninas, el tratar de poner ampliar un poco más la mirada. Sin embargo, eso no es suficiente. O sea, estamos hablando del último nivel de formación. Y, y esto no, solo fue, no fue transversal a todas las universidades, ni tampoco es un proceso concluido, o sea, hay intentos de mejorar. Yo creo que el tema de la formación tiene que ser desde que se parte en la sala cuna, o sea, desde el jardín infantil, tiene que ser un proceso que va transcurriendo en los distintos momentos de formación del, del, de la persona, de educación formal o lo que sea, porque de lo contrario no sacas nada con ponerla en un momento si después sigues reiterando los mismos estereotipos, las mismas maneras de mirar, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tú pusiste un tema que, que creo que también es importante. Esa formación, en el caso de los periodistas, es tremendamente importante, pero de pronto los periodistas sí pueden tener una formación, que, o ser capaces de poner una perspectiva de género, pero también tenemos que ver de quién son los medios de comunicación cuáles son las lógicas que hay detrás de, de una pauta, de una línea editorial de determinados medios. Y ahí nos damos cuenta que ahí, de nuevo, estamos con problemas. Porque en este país, en el caso de los medios, nos encontramos con que los medios de comunicación, en el caso de la prensa escrita, es un duopolio, que la televisión claro. universitaria se acabó, se acabó y que hoy día lo que hay es una televisión básicamente privada y la única Televisión pública seguía por lógicas bastante privadas, como lo del rating, etcétera, etcétera. Caso Exacto. de televisión nacional. Entonces, ¿quién te no. pone? ¿Quién te hace circular otros discursos? ¿Quién te hace mirar de otra manera? ¿Y te va haciendo cuestionar y permitiendo profundizar? No, mientras Por eso son, son cosas que hay que abordar desde muchos ángulos. No basta con uno no, solo. No. Exacto. En ese sentido, sí. María Loreto. ¿Qué sugerencias haces tú eh, al ciudadano, a la ciudadana en este proceso de, de elaboración constitucional que vamos a iniciar respecto a esta temática? ¿no? ¿Qué, qué, ¿En qué avanzamos como, como sociedad? No podemos confiar, como tú señalas, en los medios de comunicación establecidos porque están sujetos a una o a un eh, carácter más bien conservador o a un carácter directamente merca mercantil, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué hacemos, entonces, eh, en nuestro cotidiano para ir cambiando esto? Yo entiendo también que no es mucho, eh, si el colegio o la escuela o la educación avanzara en esto, que yo coincido contigo que ha hecho muy pocos avances en esto, Tampoco puede ser que ese mismo niño o niña encuentre en la familia, una familia patriarcal, donde la mamá de pronto puede ser incluso violentada, y eso sea normal en el contexto de determinadas culturas, ¿no? No puede haber esa contradicción eh, cultural. ¿Cómo avanzamos en eso desde nuestra perspectiva como ciudadanos y ciudadanas, María Loreto? A ver, de, de, aparte del tema de educación y de lo, de, de lo que se va transmitiendo, yo creo que también es importante la, la posibilidad de discutir en distintos grupos. Eh, me acuerdo en algún, un rato en que hubo cabildos a nivel comunal, y me pareció uh -huh. interesante como proceso, porque uno podía poner estos temas. O sea, en el, en el barrio en el que yo vivo, estuve en uno de los cabildos, en una cosa con mucha gente donde la mirada siempre tendía a ver solo los problemas económicos, pero no se miraba estas otras cosas. Y habíamos dos uh -huh. o tres que fuimos, mujeres que fuimos poniendo estos temas y la discusión comenzó a ampliarse y a, y a un poco cambiar la mirada, porque eso permitió que, que los demás fueran capaces, los que estaban ahí, fueran capaces de ver que somos diversos, somos diversos y somos diversas. Y en esa diversidad puede haber una riqueza siempre que reconozcamos de manera explícita que no somos todos iguales. Porque efectivamente se plantea, y es, y es complejo cuando dices igualdad entre hombres y mujeres, sí, igualdad, pero igualdad cuando somos diferentes, si no lo vas modulando, eh, no, no es fácil manejarlo. Y esas son las uh -huh. cosas que toca poner. Creo que por ahí va el... Sin, sin tener la solución, por supuesto, sí. pero sí. creo que por ahí puede ir el tema. Uh -huh. Perfecto, María Loreto. Sí, muy interesante porque yo también he, he notado y participo, de hecho, por ahí en una asamblea barrial de, de donde yo vivo, donde estos temas, una vez que uno los plantea, efectivamente empiezan a hacer fuerza en las, y los participantes, ¿no? Eh, y, y se dan cuenta de que el sistema económico en realidad es un ámbito, bien digo, el tema económico es un ámbito, pero que hay otros ámbitos de la vida humana que son los fundamentales y que terminarán repercutiendo en el sistema económico precisamente porque no responde este sistema, eh, la mercantilización, la ultranza y el consumismo, y etcétera, a una visión realmente humana, igual, igualitaria, equitativa no no solo entre hombres y mujeres sino también de diversas oportunidades para todos ¿no? así uh -huh. que creo que apuntas muy bien en esta línea de las organizaciones barriales te dejo una última reflexión María Loreto para las y los participantes del, del curso en esta temática gracias lo que tú quieras resumir, ah, quieras decir, ¿sí? No, le, insistir en el tema, creo que si, si toca sintetizar en uno, insistir, iría en el tema de la paridad. Paridad en distintas instancias, instancias donde se toman decisiones. No basta, por otro lado, teniendo claro que no basta con que sean mujeres, sino que tienen que ser mujeres con conciencia de la discriminación que sufren las mujeres. Pero el que se abra esa posibilidad de la oportunidad de que las feministas puedan ingresar en esos ámbitos y poner esos temas. Perfecto. María Loreto, te quiero agradecer muchísimo una vez más tu tiempo, tu gentileza, tu claridad, además respecto a las temáticas que hemos abordado, que sin duda son un excelente punto de partida para el desarrollo de los temas que vamos a abordar durante el curso. Te saludo con un gran abrazo a la distancia y una vez más gracias por lo que has hecho y por tu tiempo para la Universidad Abierta de Recoleta. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Ya, chao. Chao. Muy bien, estimadas y estimados participantes, damos así inicio a este proceso de conversaciones académicas respecto a las temáticas del curso Ciudadanía, Género y Diversidad. Como en todos nuestros cursos de la Universidad Abierta de Recoleta, hay un espacio para la reflexión, pero conjunta e inseparablemente hay un espacio para la acción. ¿no? cómo estas reflexiones nos deben hacer tomar conciencia, reflexionar, ver cómo, qué estamos haciendo respecto a los temas que vamos tratando y decidir entonces qué vamos a hacer en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones, en nuestra existencia, en todo ámbito. Bien, empezamos entonces y les deseamos éxito en esta etapa y en las próximas. Un abrazo y que estén muy bien.